Entierro los dolores, parmiso los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. citas de mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. La alacita, fiesta de la miniatura no solamente celebrado en Bolivia, a las 12 del mediodía las embajadas en otras naciones también llevarán adelante esta festividad. Ha sido reconocida en los diferentes espacios internacionales. La, la, la cita se originó con nuestros antepasados, sobrevivió a la etapa colonial, a la etapa republicana y consolidándose en la actualidad como una... como una acción, como una fiesta irreproducible. Queremos compartir contigo el texto de los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la alacita y también nuestra illa que es la espiritualidad con la que vamos a conseguir todo lo material que deseamos para todos los bolivianos y que no le falte plata, canciller esta jornada el canciller de Bolivia junto a la cartera de culturas llevaron adelante un acto con el cuerpo diplomático mostrando algo de nuestra cultura, el equeco o oh dios de la abundancia no pudo faltar y la ilha parte de esta alacita Rusia. El presidente Putin y el presidente Evo. Embajadores sostienen que la fiesta de la miniatura se cumple. Tal es el caso del embajador de Rusia, que fue bendecido con dos nietos la gestión pasada. Explicó a mis colegas que año pasado a la feria de cita en La Paz yo compró dos eh, muñecas, dos niños. Y año pasado nacieron dos nietos, un nieto y una nieta en agosto y en diciembre. Por eso yo... Uh, creo, yo confío, yo estoy seguro que trabaja. Otros embajadores valoran esta festividad que ya es conocida a nivel mundial Recordemos que la Alacita es reconocida por la UNESCO. Estas costumbres maravillosas, si demuestran algo, demuestran la riqueza cultural de este pueblo. Y de verdad es una cosa maravillosa estar entre hermanos bolivianos compartiendo estas costumbres. El presidente del estado mediante su cuenta Twitter expresó su orgullo por la Alacita, festividad que es reconocida en cada rincón del mundo. Ya se ha inaugurado la misma por parte del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien está haciendo el recorrido con varias autoridades, como la ministra de Culturas, en este momento. Hay gran que están justamente en este sector vamos a tratar de conversar con el vicepresidente del estado Por favor, vamos avanzando vamos avanzando vamos a tratar de hablar también ministra, ministra, estamos en vivo, vamos ya se ha inaugurado lo que es a la cita así es, lo hacemos con mucha vamos fe avanzando. para que al pueblo boliviano, al mundo entero no le falte nada, no le falte el bienestar no le falte la unidad y el trabajo que es lo mejor para salir adelante lo hacemos con una mentalidad muy positiva, siempre arraigados en nuestras manifestaciones culturales Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar con el vicepresidente también del estado, que en este momento está con Alba, que es su niña, que también está acá. Vicepresidente, estamos en la inauguración de la Lacita. Estamos en la inauguración de la Lacita viniendo aquí a pedir a nuestras sillas, a nuestro Equeco, que nos traiga bienestar para toda la familia boliviana, que nos traiga salud que se cumplan los sueños que tenemos gracias está con Alba el día de hoy también que ha estado con la piedra fundamental y la maqueta del museo empujen Alba he puesto aquí encima mío encima y cabecita para que no me la empujen y poder compartir con las personas se ha prometido ya la construcción del museo de Lequeco fue un compromiso el año pasado la alcaldía ha cumplido, ha entregado el terreno nosotros vamos a levantar la infraestructura para que nos sintamos muy orgullosos de nuestras alacitas. ¿Se tiene previsto de cuándo se estaría entregando este museo? Pronto, pero hay que, hay que estar todavía el diseño, no hay diseño. Hay que hacer el diseño y luego levantar rápidamente la infraestructura. Perfecto. El mensaje del vicepresidente del Estado, muchísimas gracias, que el día de hoy está acompañando a toda la población, a lo que se realiza. Obviamente esto que vivimos ya como tradición todos los bolivianos en la Feria de la Alacita, acá en el Parque Urbano Central. Mucha gente, que es lo que se puede observar, eh, Gabriela, a esta hora de la tarde, en esta inauguración, justamente es lo que se vive y es eh, lo que se está pudiendo observar. Muchos medios de comunicación nacionales e internacionales también que han venido acá para poder disfrutar de la fiesta de la miniatura. Es lo que podemos eh, indicar y mencionar el día de hoy en cuanto a la Feria de la Lásita 2019. Gracias, Andrea, por la información desde el Parque Urbano Central y al mediodía.